Así no, Errores al conocer a alguien. Es el tercer libro de Juan Bustamante, unos libros que tienen mucho que ofrecerles a ustedes si quieren llevarse bien con su pareja y evitar algún que otro fracaso amoroso. Juan Bustamante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a completar aquí a Mejor de Huelva esta trilogía. Muchas gracias, sí, así es, ya he completado la trilogía, eso es. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Pues este libro es una recopilación de, de los errores que he cometido yo, pero que normalmente comete todo el mundo cuando está conociendo a una persona. Y ha sido, pues, durante muchos años el ir, digamos, poniéndolos en. No es que los haya ido poniendo en el libro porque los he puesto ahora, pero sí mentalmente los he ido almacenando, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues es eso, un resumen de todos esos errores que cometemos, la mayoría sin querer, cuando estamos conociendo a una persona. Y eso es muy malo para la salud de la relación, ¿no? Esos errores. Sí, esos errores son fatales. Algunos de ellos son que luego te pones a pensarlo y dices, bueno, es vergonzoso ¿no? lo que he hecho. Te das cuenta de que has metido la pata, de que lo hiciste dejado llevar por la ilusión, por las ganas, por, eh, por digamos la novedad. Y luego, pues sí, la verdad es que algunos te arrepientes, la verdad. Y Juan, por ejemplo, ¿cuáles son esos errores más comunes que solemos hacer a la hora de conocer a alguien? Pues mira, uno de los errores más habituales que hay y que he visto yo es cuando estás en las redes sociales con el Facebook, Twitter y demás, es que cuando estás conociendo a alguien, ya empiezas a subir fotos con esa persona dándote un beso, que si juntos, que si... Incluso pones en Facebook, tengo una relación con tal. Y claro, eh, digo, bueno, acabas de conocer a esta persona y en tan poco tiempo ya estás poniendo que tienes una relación. Entonces, claro, lo que he dicho antes, el fruto de la ilusión, de la alegría, del de entusiasmo, de la magia del principio, ese es uno de los errores, porque claro, después la relación falla, la relación no funciona, la relación sale mal, y luego te empieza a preguntar la gente, oye, ¿pero tú no estabas con tal persona que te veíamos en Facebook? Y claro, te das cuenta de que te precipitaste un poco, ¿no? Ese es uno. Otro de los que hay que cuento en el libro, que son muchos, pero algunos así por encima, es por ejemplo el tema de eh, todo muy rápido. Es decir... Eh, te meto en casa muy rápido, te presento ya a mi padre, mi hermano, a mi familia, a mis tíos. Y cogemos fecha para la boda. Sí, casi, casi. sí, sí <risa> Yo sí, conozco casi. casos de estos. ¿eh? Sí, sí, sí, los hay, los hay. <risa> hay gente que, que, bueno, que yo conozco una persona, una amiga mía que, que conocía a uno y me dijo al mes que ya se iba a vivir con él. Digo, qué barbaridad. Por la misma fuerza, los tres meses está saliendo ya querían, vamos, querían no, cogieron fecha para la boda. Sí, sí, tremendo, tremendo. Yo siempre digo a la gente, digo, todo Imagínate lo que sube, ¿cómo terminó, no? Fatal, <risa> seguramente... Fatal. De la claro, lógicamente. <risa> siempre digo que todo lo que sube tan rápido que baja igual, a la misma velocidad. Entonces, por eso digo que yo no sé qué prisa hay, parece como si hubiera un tiempo o como si fuera un concurso. Venga, a ver, cuanto antes lo hagáis todo, mejor, ¿no? Entonces otro de los errores ese, que van demasiado rápido, que venga, ya te presento a la familia, ya te meto en casa, ya te quedas a dormir, ya cenas, no sé cuánto. Y bueno, es tremendo, ¿no? Y es otro de los errores que se comete. Y bueno, pues algunos de ellos son estos, hay muchos más en el libro, claro. Un libro que, digamos, es la tercera parte de una trilogía, todo relacionado sobre el amor, el desamor o cómo cuidar nuestra pareja, ¿no? Sí, eh, también intento en el libro, no tiene mucho que ver en algunas cosas con los anteriores por eso la portada también es diferente y ya no es de manos ni nada, pero sí que va un poquito en el tema relacionado de, bueno, de como he hablado en los anteriores del tema de la pareja, pues este es, digamos, para conseguir o no, pero bueno, ¿por qué no en un futuro que pueda ser esta persona que estás conociendo a tu pareja? Entonces, un poco también esos consejos para que, oye, pues para que por lo menos las posibilidades de que en un futuro se pueda convertir en una pareja aumenten. Si alguien lee el libro, ¿se puede sentir identificado con lo que pone aquí? Es decir, ¿es un libro práctico? ¿Es un libro conforme a la realidad? Hombre, es un libro, como he hecho con los anteriores, como yo digo, irreal. Un libro real. O sea, todo lo que cuento, eh, no solo que me ha pasado a mí, sino que le ha pasado a cualquier persona, y más de una persona cuando lo lea va a decir «Es verdad, yo este error lo he cometido, recuerdo que esto lo hice o, o esto lo he hecho» y se va a dar cuenta de que sí, de que todo lo que cuento en el libro es auténtico, de que no es nada inventado y de que bueno, y de que nos pasa a cualquiera. ¿Es un libro entonces para principiantes en el mundo del amor o es un libro que también te puede servir para que la incipiente relación vaya a buen puerto? Yo creo que es un libro para todo tipo de público, o sea, es un libro tanto como para personas digamos que están empezando a conocer a alguien como para personas que a lo mejor incluso no tienen mucho interés en conocer a alguien, pero bueno leyendo el libro pues se dan cuenta de que cuando estuvieron con alguien cometieron muchos fallos. Eh, es para todas las edades, para todo tipo de personas, porque lo mismo empiezas a conocer a alguien con 15 años, que con 50, que con 40 e incluso con 60. ¿no? Y también es un libro que, que bueno que lo que te hace es intentar guiar por el buen camino para todo tipo de sexos, por supuesto. Vale tanto para hombres como para mujeres y es un libro pues para todo el mundo. Si sí, alguien nos está viendo y dice, bueno, vamos a ver, yo he tenido muchas relaciones que han fracasado, eh, sin entrar en motivo, y sin entrar en historia, con un manual del amor de estas características, ¿podría encontrar a su príncipe, a su princesa azul? Yo, consejos? Creo, yo creo que sí o por lo menos si no lo encuentra por lo menos tiene más posibilidades de que funcione o de que vaya mejor, yo siempre digo que mis libros no es que sean libros mágicos y libros infalibles porque eso no existe eh, no es que yo sea aquí ahora El Salvador ni nada de eso pero es cierto que estos libros como son experiencias que yo he vivido, como cuento en todos como conté en los dos anteriores que ya estuve aquí eh, son una especie de manual, como bien has dicho de eso, de, de intentar seguir una serie de consejos que seguro que te van a ayudar, que seguro que te van a venir bien, seguro que vas a aprender mucho con estos consejos, y estos consejos lo que hacen es que aprendas a la siguiente relación o la siguiente persona que conozcas aprendas digamos a hacer las cosas mejor, aprendas a evitar esas meteduras de pata que hiciste con la anterior, porque evidentemente si conoces a una persona y metiste la pata con una serie de cosas, como cuento ahí, esos errores, conoces a otra diferente después más adelante y vuelves a hacer lo mismo, el resultado seguramente sea igual. Entonces, ese, eso es lo que intento en el libro. Y pregunta del millón, ¿qué hace un diplomado en turismo escribiendo el libro de estas características, Juan Bustamante? Pues la verdad es que empecé con el de las rupturas, como comenté, me eh, gustó el libro, el de superar las rupturas, me pidieron un segundo, hice el de cómo mantener la pareja, que ya vine aquí a comentarlos, y bueno, pues la gente me pedía un tercero y digo, bueno, pues como me, también me gusta el tema de autoayuda y el tema de ayuda a la gente y el tema de, digamos, guiar a la gente por el mejor camino posible, pues decidí hacer este tercero. Así que bueno, eh, lo que hago es eso, simplemente intentar ayudar, intentar abrirle los ojos a la gente e intentar que mis libros por lo menos sean prácticos. ¿Habrá un cuarto libro cuántos niños tenemos que traer al mundo o algo así por el estilo? ¿O, no? ¿O para cuándo la fecha de la boda? ¿Cómo preparar tu boda? ¿no? Mira, no, no lo está tan de moda esto de... ¿cómo sí. se llama, los, no sé qué wedding, los que te preparan la boda. Los wedding planners, ¿no? efectivamente. Eso wedding es. Plan. Mira, no, no lo había pensado, la verdad, eh, pero bueno, porque nunca se sabe. La verdad es que todavía no tengo el tema del cuarto libro, pero bueno, le voy a dar vuelta lo mismo. Ya tenemos pareja. ¿Eh? ¿Cómo, sí. ¿Cómo hacer los preparativos del gran día? y Todo, pero todo el preparativo de luna de miel pasando por los nombres de los niños. Sí, sí, sí, desde luego, vamos. No, lo que yo he dicho, <risa> digo, con este libro ya, eh, que quede claro que ya no hay excusa en que no lo compren, porque con el primero, como era de superar la ruptura, me decían, bueno, pues es que yo me va muy bien con mi pareja. Digo, bueno, no he roto con nadie, no lo necesito. Eso, no he roto con nadie, no me hace falta. Digo, bueno, pues de mantener la, mantener la pareja. Es que no tengo pareja. Digo, bueno, pues te es de conocer a alguien. Digo, ya no tienes excusa. O has roto, o estás con alguien, o vas a conocer a alguien. Ya no tienes excusa. Juan, un libro que estamos diciendo apto tanto para chicos como para chicas, pero si hablamos de edades, es decir, eh, ¿es válido para una persona de 14 años, para una persona 50 e incluso para una persona, oye, que a la vez es viruela, como se dice muchas veces, ha encontrado el amor de su vida, por motivos, circunstancias, estaba viudo, viuda, es decir, ¿es un libro hecho a medida para una edad o es válido para todos? El libro es válido para cualquier edad. Eh, porque como te he comentado antes, 15 años se conoce a gente, hombre, se conocen de otra manera, ¿no? Pero cuando eres joven conoces a gente, cuando tienes 30 años también conoces a gente, cuando tienes 50 y 60. O sea, vale para cualquier tipo de edad y para cualquier tipo de persona, porque en realidad es que normalmente estamos conociendo a gente, yo creo que continuamente, porque, por ejemplo, cuando cambias de trabajo conoces a gente, cuando vas al gimnasio conoces a gente, en la calle, esperando a lo mejor en la cola del supermercado, conoces a gente, que no tiene por qué ser siempre de que vaya a acabar siendo pareja o algo, pero yo creo que continuamente estamos conociendo a gente, ¿no? y más con el tema ahora de redes sociales y demás, o sea que yo creo que le vale a todo el mundo. Y en ese conocer a gente pueden saltar muchas veces esas chispas... ...o utilizando ya este lenguaje de ahora del 14 de febrero de San Valentín... ...Cupido lanzando alguna que otra flecha y... <risa> Como algo a alguna, a comer perdices. Algunas ¿no? flechas rebotan, es ¿eh? el problema. <risa> <risa> el problema que tiene. Así no, errores al conocer a alguien. el tercer libro de Juan Bustamante, un libro de, de autoayuda... ...en el que el autor pretende mostrarles a todos ustedes consejos muy prácticos para que esa incipiente relación, esa relación que comienza, llegue a buen puerto. Sí, bueno, por lo menos lo intento. Ya digo que no soy el, el salvador, pero intento por lo menos que se lleve todo el mundo mejor y hombre a ver si bajamos un poquito el índice de divorcios, ¿no? Que está siendo tremendo, ¿no? Por lo menos es lo que intento hacer. ¿no? ¿Qué te dicen tus amigos, tus familiares después de leer los libros, Juan? Bueno, todo el mundo me suele decir que les gusta el libro, pero no porque sean mis amigos, mi familia y demás, sino me dicen que porque, hombre, es un libro que, que es muy fácil de leer, un libro que engancha, es lo que me dicen, que es un libro que engancha y cuando estás leyendo tienes ganas de seguir leyéndolo, que no es que aburre, y que, bueno, que hombre, que no sabían esta faceta de mí, de escribir libros, que, pero que les gusta, les gusta, los temas son muy de actualidad también, además, y que, bueno, les gusta la forma de escribir, les gusta cómo expreso, y bueno, pues eso, me están diciendo, pues eso, sigue haciendo el libro bueno, nada, seguiremos haciendo algún libro más por ahí un libro que realmente no tiene protagonista como tal que no es una historia narrativa, ni un cuento, ni nada por el estilo pero que sí hay un protagonista principal, el lector sí, claro, los libros son para que cuando lo esté leyendo la persona que lo esté leyendo se sienta identificado con el libro o sea, que lo que esté leyendo diga, es que esto me ha pasado a mí es que esto es verdad, es que esto lo recuerdo o es que esto lo he hecho no es contando, yo siempre digo que en mi libro es verdad que cuento algunas cosas de, de mi vida o de mi historia, pero siempre el protagonismo es de la persona que lo lee, de la persona que esté leyendo el libro que sienta que lo que está leyendo es suyo, no es mi historia, porque si yo contase ahí mis historias sería muy aburrido, porque a quién le va a importar que yo estuve con tal o con cual o que hice, solo cuento alguna cosa puntual, pero lo demás no. Entonces es que tú leas el libro y digas, oye, pues este libro mmm, me gusta porque es que soy yo, me veo reflejado en el libro. Unas experiencias personales, una experiencia vivida que han hecho que Juan Bustamante pues deje casi aparcado el tema del turismo y se ponga a hacer otras de las aficiones que no sabía que tenía, que era escribir tres libros en el mercado este, que se va a presentar dentro de dos días oficialmente en Huelva. ¿En qué lugar? ¿A qué hora? ¿Y en qué sitio? Sí, el jueves, este jueves, dentro de dos días en la librería La Dama, la Dama Culta, aquí en Huelva, que está en la calle Cardenal Cisneros, que está junto al ayuntamiento, a las 7 de la tarde, lo voy a presentar oficialmente, y nada, cualquier persona que quiera adquirir el libro, pues, pues allí mismo lo puedo adquirir, se lo firmo, se lo dedico, y bueno, pues allí estaré. Pues ya saben ustedes, este próximo jueves por la tarde en La Dama Culta. Nosotros nos despedimos con este libro, así no, Errores al conocer a alguien, Juan Bustamante. Gracias por haber estado aquí gracias. presentándonos este tercer trabajo literario. Esperemos que dentro de nada esté por ahí en mente el cuarto. Ya mismo, ya mismo. <risa> lleva va quedando menos. <risa> bueno, pues a todos ustedes decirles que nos marchamos, que mañana nuevamente volvemos a las 5 de la tarde aquí en esta casa en Telonuba, con más, mejor, si es de Huelva. Hasta entonces.